El Ayuntamiento de Puebla definirá el presupuesto para la seguridad pública después de analizar el monto que recibirá este año en participaciones federales, declaró el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien descartó un incremento salarial a la Policía Municipal. El presidente municipal declaró que ha tenido pláticas con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, para establecer un mecanismo de apoyo adicional a policías municipales. Sin embargo, aumentar su sueldo no es uno de los temas que se analizan. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, hizo un llamado el pasado mes de enero para que los municipios inviertan al menos el 25% de su presupuesto en seguridad pública y pidió fortalecer a los policías con capacitaciones, certificaciones y el mejoramiento de su sueldo.